Y en cuanto a la Diputación, 150.000 euros más se han invertido para realizar distintos tipos de obras en varios municipios del señorío de Molina. El Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Guadalajara ha entregado en las últimas semanas obras por valor de 146.900 euros a cuatro pueblos de la comarca del Señorío de Molina. Las actuaciones se han centrado principalmente en arreglo de calles y mejoras de la red de saneamiento. En Prados Redondos, el Ayuntamiento ha repartido su asignación entre el municipio y las pedanías Pradilla y Aldeabuela. En total se han invertido 41.644 euros en mejorar el pavimento de las calles y prepararlas con rejillas de recogidas de aguas pluviales. De la misma forma, el plan provincial de Valhermoso, 38.962 euros, se ha destinado también una parte a su pedanía escalera. En ambos núcleos de población se ha actuado sobre la pavimentación de viales y mejora de redes de abastecimiento y saneamiento. En el caso concreto de escalera se ha terminado el firme con losa de piedra. En el Pedregal se han invertido 30.000 euros en el acerado y pavimentación de varias calles de la localidad y se ha trabajado igualmente en la actualización de las conducciones de saneamiento. Ramiro Magro es el diputado delegado de planes provinciales. Los pueblos han recibido el apoyo de la Diputación, como no podía ser de otra manera, en las solicitudes que plantean, como renovación de redes, pavimentación de calles o eh, recuperación y mantenimiento de edificios emblemáticos, que son necesarios y que nos transmiten en sus solicitudes. En esta dirección, la Diputación de Guadalajara ha ayudado al Ayuntamiento de Selas en la recuperación de la Torre de Santa Bárbara y su imagen, para lo que se han aportado 36.275 euros.